Bienvenidos al Yucas. Empezamos fuerte, ya que un otaku perdió su habitación temática a manos de su pareja, y si Kande está viendo esto, que sepa que primera está Yu y segundo Brasil. Lanzaron nuevas figuras de Sakura, Rem, Shinobu, Lara, Erina, Alice, Origami, Eren, Caster, Milim, Saitama, Junjun, Maple, Shinamon, Mai Sakurashima y Shouko. Shizuru apoyó a la selección de fútbol de Japón en una visual. Magia Record Mahou Shouko Madoka Magica Gaiden revela un tráiler para su segunda temporada que se estrenará… ¿Cómo? ¿El día de hoy? 31 de julio. Exacto. El anime original Tabihani revela su primera imagen promocional. Platinum End se estrenará el próximo 8 de octubre. Toei Animation revela un video promocional para el anime Kaijo o The Code. De code ojo. También hicieron una versión VR, pero como somos pobres, no lo voy a poner. Y Ajisama Wakushi Kenai tendrá 20 episodios. El anime Seishon girls Wabuni Girl Senpai, Noyume Wominai llegará a Netflix el 15 de agosto. No se sabe si tendrá un doblaje al latino. Netflix está produciendo una serie live action basada en Pokémon. Oh no. Oh no. Oh no, no, no, no. El autor de Kaguyasama, Love Is War, rehizo el visual para su segunda película de live action. Esta era la primera versión. La franquicia de videojuegos Fantasía Sangos tendrá una adaptación al anime para octubre. Sakisaki y Nagisa Minase de Kanoyo Mokanojo inspiran sensuales. Takimakuras. ¿Por qué lo dije así? Kyoto Animation realizará un festival musical el 20 y el 21 de noviembre. Easy Love, el opening de Ishinai de Nagatoro-san, supera las 5 millones de reproducciones en YouTube. Hice la reacción por si quieren verlo. Dreamy Color ya está disponible en Spotify, YouTube Music y Apple. Por un problema de audio, el MV de Yoshiko fue eliminado y resumido con la corrección del audio en estéreo. Este es el póster oficial de los conciertos de G.A. del 16 y 17 de octubre. Y un dragón que será parte de la mercancía. Así se ve el calendario de lo que se viene para Love Live. Esta es la portada del primer Blu-ray de la serie Love Live Superstar. Las chicas de Riera estarán en vivo una vez más. Esta vez será el último que reemplace al anime suspendido momentáneamente por los Juegos Olímpicos. Tierra anuncia su primera gira de conciertos titulada Love Live Superstar. Tierra First Love Live tour starlines entre octubre del 2021 y enero de 2022 solamente en japón se anuncia los nuevos Nesoberi de sumire iren además de las figuras que si me lo muestran otra vez ya pido detalles y precio este es el final no voy a mencionar lo que pasó con lisa y su marido porque eso es chismentos y esto no es un programa de chismentos este es un programa de noticias serias bueno más o menos aunque esto sí te lo voy a decir esto fue viral. Un diseñador de mediana edad tuvo que modelar su propia línea de ropa femenina y muchos creíamos que era una linda japonesa. ¡Demonios! Ahora sí, a seguir viendo anime, seguir jugando, seguir comiendo, seguir durmiendo y a bañarse. Y nos vemos la semana que viene. En otro, Kabyukas, tu resumen semanal del mundo del anime y del manga.